Yo sí sé que, que, que, que esto no es un curso solamente, no es una formación donde tú llegas y ya está. No es aprender, aprendo y me voy y no pasa nada más. La gente que pasa por aquí sufre una transformación, pasa por una transformación y, y se van el 97% dedicándose a lo que les apasiona. O sea, eso para mí eh, es un regalo. mirando atrás y mirando todo lo que hemos eh, conseguido, todo lo que hemos hecho también, eh, todo lo que hemos hecho por tantas personas que han pasado por aquí, pues eh, yo la verdad le siento un cariño brutal a, a la escuela. ¿no? Es como en mi casa y a mí me encanta estar aquí. Entonces tengo un cariño no solamente a la, a la escuela física, sino a lo que representa la escuela ¿no? como, y de lo que ha representado para muchas personas. Me siento muy orgullosa porque, no sé, porque esto era una semillita, una idea absurda en su momento. Yo pensé como esto ocurrirá en algún momento, pero pensando ahí como esto va a pasar dentro de 10 años. Esto va a pasar, no sé. Hacer una escuela, o de por lo menos eh, intentar hacer una escuela, eh, en, de donde salgan cocineros ¿verdad? verdaderamente formados y con, con capacidades digamos para, para poderse mover y trabajar bien en, en lo que sería cocina. ¿no? Me pasa que muchas veces ni siquiera... Eh... Vivimos tan rápido que no me da tiempo ni a, ni a mirar lo que, lo que hemos conseguido, lo que hemos hecho, todas las cosas que han pasado aquí dentro. Pero of, orgullo, sobre todo, súper orgullosa.